10 curiosidades sobre videojuegos los videojuegos son la alternativa perfecta con la que podemos distraernos un rato en nuestro tiempo de ocio, el momento perfecto en el que desconectar de una larga y dura jornada de trabajo o para evadir nuestro tiempo de estudio. A día de hoy, ¿quién no tiene un videojuego en casa? A lo largo de la historia, múltiples desarrolladores han creado y mejorado con el paso de los años todo tipo de consolas, tanto las que usamos para jugar en casa como las portátiles, las cuales podemos llevar a la calle y jugar en cualquier sitio en el que nos encontremos con ella. Todos los años podemos ver multitud de nuevos lanzamientos de videojuegos Videojuegos creados para distintas plataformas, pero ¿te has preguntado alguna vez sobre las curiosidades más impactantes que podemos encontrarnos en torno a ellos? Sea cual sea tu respuesta, en este video te contaré 10 curiosidades sobre videojuegos que seguro que no conocías. El récord mundial en Pac-Man a día de hoy lo tiene Billy Mitchell, con una puntuación total de 3.333.360 puntos. Esta cifra fue obtenida sin haber perdido ni una sola vida y alcanzado el nivel número 255. El juego arcade más misterioso que existe en el mundo se llama Polybius. En la actualidad no se conserva ninguna copia de él, se cree que fue creado por el gobierno de Estados Unidos a modo de experimento. Este tuvo graves efectos en sus jugadores causándoles pesadillas y pérdidas de memoria. El primer trabajo en el que pudimos ver por primera vez a Mario Bros. no fue de fontanero, sino como carpintero en el conocido Donkey Kong y bajo el nombre de Jumpman. El videojuego que mayor valor ha alcanzado en el mercado a la hora de ser vendido a coleccionistas ha sido el Nintendo World Championships de 1990. Esto se debe a que en la actualidad solo existen 116 unidades. Ya que el destripador fue el primer videojuego de la historia en ser catalogado como no apto para personas menores de 18 años, este hecho tuvo lugar en el año 1987. En Pac-Man, una vez hemos alcanzado el nivel 18 de dificultad, no podremos comernos a los fantasmas una vez cambien su color azul. En Gran Turismo 4, diseñar cada coche tenía una duración de más de un mes de trabajo, teniendo en cuenta que la cuarta entrega de GT dispone de más de 700 vehículos. ¿Cuántos diseñadores ¿Crees que hicieron falta para realizar esta tarea? La máquina recreativa más grande del mundo tiene unas dimensiones de más de 4 metros de alto y de casi 2 metros de ancho. En ella podemos elegir entre una variedad de más de 150 videojuegos distintos. Call of Duty Modern Warfare 2 obtuvo la mayor recaudación en su primer día de lanzamiento, obteniendo una cifra de 410 millones de dólares. En el segundo lugar encontramos a Grand Theft Auto con 300 millones de dólares. El primer videojuego de la historia en el que se podía disparar fue creado en tan solo 200 horas durante 1961, este se llamaba Space War. Como puedes ver, detrás de cada videojuego se esconde una gran lista de historias y curiosidades que vamos descubriendo poco a poco. Si alguna vez te ha sucedido algo curioso mientras jugabas a cualquier videojuego que te haya dejado con la boca abierta, te animo a que lo compartas con todos nosotros.